Techo .de la sudada poética. Eh, y la intención siempre, la, la sudada tiene como tres dimensiones, yo le contaba ya a Carmen, ¿no? Una casi clandestina, que es la que tenemos con estudiantes, eh, dio clandestina porque no está abierta al público en general, pero es, es hermosa, es el trabajo con chicos y chicas de secundaria, que, que es muy fructífero y que va a concluir el 7 de febrero con una gran descarga pensada para ellos en, en, el, en el Palacio de Exposiciones. Eh, tiene una dimensión así como muy grande, que es la inauguración que hicimos el 3 de noviembre en la Plaza de la Catedral. El 15 de diciembre, ya os aviso, es la gran descarga de la surada con Juan Carlos Mestre, con Isabel Martín, con Laura Sam, con Bersonautas. Va a ser maravilloso, va a ser en el Conservatorio Jesús de Monasterio. Y luego tenemos, hemos abierto este espacio de poesía bajo techo para poesía que requiere identidad, cierto estar aquí juntitas ¿no? y, y como más, más cerca del autor, o del autor. Y, y para hoy, para nosotros es súper importante porque hoy como que se cruzan muchos caminos, ¿no? se cruza el, el maravilloso camino poético de Carmen Yáñez Hidalgo, que es de una calidad eh, a prueba de, de fuego y de críticos, eh, se cruza una historia de vida importante que para nosotros también es, es muy importante, una historia de resistencia, de, de lucha, de denuncia, de estar al lado de quien hay que, de quien hay que estar y y, y, y sin ningún tipo de, como de duda al respecto, y hablábamos de la obligación moral de resistir, ¿no? entonces esa obligación moral de resistir llevada hasta todas las consecuencias que sean necesarias. Y, eh, y para nosotros es en esta surada un, también una mezcla de, lo, de todas las generaciones. En esta surada van a venir poetas de 24 años, eh, vamos a tener poetas super experimentadas o super experimentados, entonces, como que se vean todas esas formas de hacer poesía, toda esa forma de utilizar la palabra para resistir, para conjugar, para construir, para interpelar, para lo que sea. Entonces yo no me enrollo porque el objetivo es que estoy con Carmen, eh, el, el micrófono es de ella y aprovechemos bien la ocasión. Aquí hoy me decía, ¿qué tiempo tenemos? Digo, el tiempo que queda la gente. Nosotros no tenemos prisa y es tarde tal lo tenerla aquí que, que la queremos aprovechar. Muchas gracias y os pido un aplauso para gracias. Muchas gracias. Me gusta este ambiente, me gusta, me gusta esta librería, me gusta el nombre de la librería y me gusta Zurada, que el encuentro maravilloso, el viento. Eh, sí, a mí siempre me gusta recitar en los espacios, eh, espacios más íntimos, eh, porque mi poesía es, es eso, es un es, es íntima y, y me gusta me gusta tener poquito público, no me gustan las grandes eh, las grandes aglomeraciones y estoy muy contenta y gracias por estar aquí. Eh, yo voy a empezar. Cuando ustedes se aburran me dicen basta, basta de poesía, queremos irnos a la casa y yo y yo hago el silencio Voy a comenzar A ver así Utopía Volverá el río a su cauce Regando praderías y pomaradas Con su torrente próvido Y como un mensajero humilde Seguirá el rumbo señalado hacia su inexorable sino. De cuánta sabia y leyendas se ha proveído a lo la largo de su ruta, chopos en sus heridas más profundas, herbazales jugosos, retamas junto a los helechos siempre verdes, las riberas socavadas por sus amagos de olas y de ira. El río sabe el curso de su secreto zigzagueante y cómo perderá su mensaje bajo el último puente que cruce. Y será un abrazo de amor salado y de algas la mordedura mortal. Sabe que su leyenda será anónima y que en los meandros perderá su nombre, pero no su destino. Y que tras la muerte llegarán los signos del sol Las nubes alargando sus dedos sobre las cascadas Y es por eso que es dulce su tramo Bajo el último puente Migraciones Regresa el pájaro de los vientos alicios trae en su vientre el origen de un sabor ajeno, el delirio de un color absurdo que socava la tierra, la madre azarosa, en la rama, la flor, el fruto, su carne roja, una terca impronta del vuelo que ha surcado el aura boreal. La actitud de sueños. Una está tranquila en un hotelito de San Malo, la costa esmeralda de antiguos corsarios, frente al mar, es decir, expuesta. Y de pronto golpea al Pacífico espléndido la brisa alimentada de eucaliptus a la orilla de un recuerdo indeleble donde moró la pequeña felicidad que sostiene vértebras de vida ¿dónde tiene uno el mar que le pertenece para siempre? ¿en qué órgano se oculta después de tantos viajes? ¿en qué víscera huye el animal de los recuerdos? la infancia que brota entre las olas desde la ventana de un exilio que nunca para de envolvernos con sus pequeñas manos ahora, piedritas que juntaba y todo lo que fue posible, en los bolsillos rotos. Una está tranquila, caminando sobre la arena, pero los zapatos se retrasan por su peso, aunque los pies quedan despegar del suelo, confundirse con el azul, y en el fondo uno sabe que todo es engaño, el aquí y allá en el cuerpo, la única verdad es el dolor, la incisión molesta que ha hecho el filo de un guijarro en el zapato izquierdo, el talón herido que impide a veces avanzar, que va y viene, como la ola que muerde A pesar de su belleza implacable La casa de mis padres Un limonero en el patio Aún es el sol que gotea mis espaldas Comprometiéndome de lágrimas la infancia y la memoria, o un juguete entregado a la miseria del olvido, la casa de mis padres, donde mastico a solas el aire solitario de los huérfanos. Mutaciones. ¿Qué es el poema escrito? en la hoja blanca, sino el suspiro de un árbol que expiró hace tiempo, y que la palabra declamada, sino la voz del viento que pasó rozando el delirio de la boca, y que es el libro cerrado entre anaqueles, sino un paisaje ordenado de árboles muertos, y que el libro abierto en el insomnio sino fantasmas del bosque que han tomado la almohada en los celos ¿Y acaso no es el libro perdido y olvidado un hijo de los troncos que abrazaron la llama de las desmemorias? <tose> Tormenta Antes de renacer en este invierno el bosque clavó mi nombre y me hice ramas, viento, raíces. O el bosque penetró en mí con demencia de náufrago. Los lobos me escondieron boca arriba, larimieronme efusivamente hasta despertar. La luna se rompía contra las ramas por la inclemencia del tiempo, cuando la manada partió sin rumbo, con mi vieja coraza entre los dientes. Sobre cielos, decir amor es más. Abro el aire, cae un cielo torrencial oscuro, impredecible decir un viaje al sur no aseguro, seguro es dolor contraído decir que nací sin saber de distancias ni cartas, ni terapias ni heridas de la guerra sucia entonces sería una palabra medias la palabra amor amar es sufrir Aprendí bajo los cielos torrenciales de Escandinavia. Palabra compuesta para el abedul dormido. Suecia. El alma vuelve a envolverse del frío que ya no es frío en la lejanía. Qué cosa rara la no ignorancia señora blanca a usted le nieva las nostalgias desde el cielo cerrado de mínima luz nostalgias ajenas de tierras inexistentes o inventadas lenguas de amor o infancia dioses lejanos poco a poco se borran las destillas del recuerdo y solo queda imborrable un paisaje diáfano, la nieve sobre el campo al mediodía, una casa pintada a rojo cobre, una puerta que conduce a la cocina, el olor del pan recién hecho, una taza de café y el hálito de Martinson vagando sobre la melancolía. Señora guardada en cubiles de sueños Este es un poema inédito para mi próximo libro Ah, ¿De qué libro eran esos que has leído antes? Es, son de, de todos los libros ah, eh, no Son sé, pues no, de un libro. De... No, sí, son diferentes Gracias. De bueno de seis, seis títulos ¿Qué sabrá el futuro de lo nuestro? El futuro que ahora es niño lo sano Y ya casi adolescente y nos invade con sus saltos Las poltronas antiguas de nuestros mitos ¿Qué sabrá de aquellas marcas en los árboles Ahora que aquellos yacen desnudo ante la inclemencia Y aquellas calles gastadas Hoy que evocamos los pasos perdidos ¿Qué sabrá el pequeño futuro que crece ignorando Las señales que dejamos Alguna vez en la piedra El árbol La pared vecina Al corazón <coughs> Cambio un poquito de registro Tarde de domingo He aquí Un inevitable día Llueve medio y tristeza o el cielo rojo se bate en duelo con las sombras negras de soledades contenidas cae la tarde sobre los tejados de pizarra haciendo dormir a los perros de los hoscos en Santa Eulalia hoy soñará la niña del telar con otros mundos y otras caras esta tarde no se pactará la paz ni habrá batalla alguna El odio duerme una siesta prolongada Los almantes no se lamen el uno al otro Las declaraciones de amor o de guerra Esperarán hasta mañana Nadie juzga a nadie Fuera de lugar están las sentencias A esta hora descansa la pluma Lánguido los cuerpos extenuados de lujuria ¿Quién se salva de este día y de esta hora Sombra de ángelus Las alas caídas de los santos El riptus ausente Sálvese quien pueda Evitando el teléfono Que al otro lado Nadie contestará Odio este día y esta hora Inevitablemente un domingo por la tarde. Perdón, esta parte estaba escondida. ¿eh? Uh -huh. <coughs> Tengo un poema de mi reciente libro publicado: Migraciones. Clave única. Sencillamente es tomar la micro y bajarme en el 10 y buscar la puerta. El número 4751. Entrar a esa zona prohibida en medio del sueño y encontrar a madre al final del patio. Y fundirnos en un abrazo. Pero no la encuentro. Ni a madre, ni a la puerta, ni el número, ni el paradero, ni la ciudad, ni el país, ni el continente. Maldita sea la puerta de ese asalto a la memoria que me carcome en algún noto desagüe de lo que perdí vos no estás muerto vos me engañas tú nunca te mueres ni se te ocurre ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Si te mueres, te juro que te mato. Tú no estás muerto, hermano. Otra mentira más y estás acabado. No, no estás. No. Proclama. Yo estoy aquí para recordarles lo feo, lo mínimo, el cardo, la piedra, la espiga, el guijarro, la hormiga, la carga, la doliente raíz que se ciña la vida espantada de muertes, el polvo que se atreve a levantarse, los pasos que se pierden y no vuelven, la mierda del perro. Por aquí pasó la vida y no se detuvo. La soledad de un zapato en la orilla de un viaje interminable, la roca gris que sostuvo el cansancio del caminante y el tonel de la desesperanza husmeando los rieles, los huesos, sí. Yo recuerdo lo feo, la arruga, lo viejo, lo inútil, lo rostro, lo roto. Más allá se duele una muralla con tres mil nombres por sobre el silencio. El hueco de una fosa, la evidencia, el color de la tierra y sus estrías. Mi país, mi país es un pariente desdeñoso que no me abre sus puertas. Soy la extraña que viene con malas costumbres a tocarle la cara. Me acerco despacio, como crecido. Que altivo los ojos. ¿Sabrá, me pregunto, que un día asaltamos murallas en su nombre? ¿Sabrá, me pregunto, que hasta dejé sin llave la puerta en la huida para facilitar el despojo? ¿Cómo crees el joven? ¿De qué tópicos distintos me hablará? Cruzamos gestos, miradas, señales. Sonrió triste. En definitiva, mis códigos defienden el más caro de los sueños. Pero mi vivienda es una barca varada en el otoño, esperando que los puertos se abran y amaine en la memoria de ese cielo. <coughs> La sesentanía Muchos estamos en esta etapa Ahora quiero hablarte de ese país que habitas Y que escondes en ti Ese rencor que aguarda y salta en lágrimas Cualquier tarde de lluvia sobre el vasto territorio desolado del exilio Que también ocultas en los rincones de la risa frágil esa humedad de la distancia que recuerdan lagos y repiten verdes bosques reflejados, esa sal de la nostalgia dolorosa del desierto, un este encumbrado y coronado de nieves, y ese mar que aunque le nombren pacífico es bravo y tú lo sabes dentro de ti, furioso y traicionero. Has pasado media vida de aquí o allá, perdiendo todos los pasos y gastando los zapatos, de aquí a allá vagando, conquistando terrenos vedados. Nunca has dicho permiso para alzar las mil y una tiendas de tu sueño. Tus huéspedes admiten tus silencios prolongados. Saben que en algún lugar esconde la maleta que no se deshace jamás y allí vas adentrándote en la bruma de los parias con tu traje ocasional ¿y qué queda de tu país sino un pedazo de amor entre macetas un acto delator de tu añoranza tu propia lluvia irriga las raíces largas mientras corta las ramas Mustias del retiro <coughs> ¿No están cansados? Porque yo, a mí me encanta declamar <risa> Yo sigo toda la noche Río Teno el río Teno queda, a ver, en la mitad de este de, de mi largo país, en el centro del país, hacia la cordillera. Estoy hablando de donde nace el río Teno, un lugar precioso. Río Teno. He dicho que alguna vez en mi infancia tuve un río, era el abrazo de la nieve en las arrugas de la tierra. Era el canto de las alturas para acercarse al valle. Era una de las formas del agua para poseer los maizales y las vides. Era mi costado al despertar de los veranos. Ese era un tiempo largo que yo recuerdo. Hace cuarenta años que ya no está, y mis veranos son otros. Algún símil ronroneo debajo de mi almohada, la tela frágil de la nostalgia se estremece, alguna aparición fugaz, un fantasma de agua en la ribera de mis sueños me despierta y es el mismo río ingenuo que juega en la vertiente con mi falda y mis sandalias. <coughs> esto es largo, esto es una forma de provocación <coughs> la poesía no sirve para nada y yo digo si nos falta el pan y nos duele la barriga sacamos nuestro líquido infalible y vamos al pueblo a amedrentar al ilusos, si no somos más que una gota ácida cayendo sobre sus corazas, si no nos falta, nos quedamos, nos quedamos en casa, mordiendo el mendrugo de pasio y sin premura, cavilando la venganza del agravio. Este pobre corazón se regocija con tan poco. ¿Y de dónde viene vagando la poesía con su pordiosero cuesta? ¿Y dónde se idlan las palabras cuando se ha perdido hasta el alma? ¿En la muela que no se atiende o en el ombligo moribundo? La poesía no sirve para nada Solo clama miserias de a pie y sin zapatos yo conocí un cantor, era poeta, y lo mataron por cantar con voz urgente. La poesía no reporta nada y los poetas son grises y, y jarros porque sobran a todas horas y jamás entran por la vista. Esas ojeras de insomnes, sempinternos que perforan los sueños buscando piojitos se prefiere la ley del hielo o eludirlos con una elisión? ¿Dónde irán a esta hora los poetas borrachos dando tumbos de bar en bar, atizando su locura con herejías y dulces milongas, saca sacando lengua, sudor y olor fuera de sí? Los eternos señalados, lunares negros y sedientos, los poetas sobran y estorban y lamentablemente no se deshacen con el primer aguacero ni con la adversidad del tiempo, muy a pesar de desmentidos y rumores imposibles taparles el rabo y la trompa de sus verdares verdades y delirios ya escritos, ya dichos ya burlándose de olvidos casuales y causales larga masa con que se trabaja este oficio es una bomba de tiempo indefinido y la soledad del poeta un tribunal que se mira al espejo por donde ha corrido tanta la poesía no sirve para nada. Pero hay momento en los cuentos del terror en que el miedo destila su perfidia. Es allí donde tienen coherencia los conjuros para espantar los moscos de la muerte, el disfraz detrás de la palabra. La poesía al menos sirve para regarles las plantitas al futuro <Duygusal recreation> reflexiones para no volver me hablas de una casa viento, luz y yo pregunto ¿Y qué pondremos contra las tempestades si son frágiles los muros en invierno? Roble, madera recia, leños encendidos que crepiten en el fuego del hogar. Fuego en el hogar. De roble la casa, viento y luz. Y me quedo sin palabras. Hay sombras que acechan nuestro sueño vigilia desde un norte que nos marca un desolado destierro que remite al frío un, long, un lugar inventado desde el delirio un lugar sin huellas nuestras todavía me hablas entonces de ese país que dolió tanto de ese país que llevamos en una alforja en la espalda de aquel país que más de alguna vez dejamos olvidado en alguna estación de trenes en Europa. Me hablas de ese mismo país que lloramos como viudos tirando sus cenizas en el Sena o en el Báltico. Me hablas de ese país resucitado entre los muertos, de ese país defectuoso, de ese país perfectamente idiota y nuestro San Miguel, un barrio, una comuna en, en el Santiago Sur. Mamá estaba orgullosa de papá porque era fuerte y sólido como un hombre mamá amaba su olor a metal y a jabón gringo mamá estaba orgullosa de papá porque tenía un torino y los sábados subíamos con él a la cordillera para ver los cóndores y Santiago bajo lumo mamá estaba orgullosa de papá porque traía flores a casa, manzanas verdes y rojas, porque sonreía con el diario bajo el brazo. Mamá estaba orgullosa de papá, porque era blanco y no era indio, ni era negro, y los domingos íbamos a misa con él, de camisa blanca y corbata. Papá tenía un porte distinguido y papá serio guardaba un respetuoso silencio ante los curas. Mamá estaba orgullosa de papá porque volvió de las mazmorras y no quiso morir aunque lo matase papá era fuerte como un hombre mamá estaba orgullosa de papá porque levantó la casa del no como un símbolo de rebeldes hasta sus muertes pequeñas contradicciones y ternuras de mamá de las que estaba orgullosa y que a papá tanto divertían. Este es un poema inédito también, un próximo poemario, y se los leeré porque me apetece. Dios lo quiso así, dijo la mocita, sonándose los mocos y comiendo las miguitas que quedaban. Será como Dios quiera, dijo el mozo, acarreando la carga por dos yaullas. Así lo dispuso su voluntad, miró al cielo y entró a su rancho. Algo habrá hecho, observó la vecina, cuando se lo llevaban, y no volvió más. Ella se lo buscó, dijeron ellas, y nadie se atrevió a tirar la primera piedra, cuando Dios en persona dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así fue y será, dijeron a Coro, las mansas y domesticadas ovejas, propiedad de Dios en el reino de este mundo. Dios lo quiere así, dijo el nutrido, hombre de negocio, esparciendo las migas. Que recogió con hambre a la mosita. Gracias a Dios tengo loro, pensó el opulento, remitiendo su carga al mosito. Contento el policía dio gracias al cielo por liberarse de un rojo. Satisfecho, dijo el conde, por cobrarse el derecho a la pernada, subiéndose la bragueta camino al oratorio. Dios lo quiere así, es su voluntad, dijeron a coro los dueños de Dios y del reino tan aburrido bueno este me voy a salir un poquito del registro voy a Voy a leerles un poema de amor El poema de amor <tose> Pacto post-matrimonial Pues mire usted Hagamos un acuerdo, un pacto cordial. Yo no sé qué mensaje dejo atrás cuando abro puerta de los armarios de la cocina y usted blasfema atrás de mí, cerrándola. Cada mañana con el sol y el café, cada mañana con las tostadas, con mantequilla y la lluvia cantábrica que moja nuestro jardín sediento. Yo no sé qué libero, yo no sé qué pretende usted con dejar que nos escapen. Bien es cierto que esta batalla ninguno ha de ganar. Así que pactemos. Yo las abro y dejo que respiren a su aire y descubrir su antigua postura. Y usted la cierra, tras de mí, atrapando sus enigmas. Y así terminar los días, y yo le recuerdo que soy la misma jovencita del parque forestal con el uniforme azul de Liceana que pasea de su mano por los caminos de este mundo. Mire usted, mi tarde y mis manías. Y reconozca en ella las suyas, Qué historias de cazuelas y fogones servilletas desiguales de dudosa procedencia, recetas de cocina amarillas y pringosas, escritas a mano con el pulso palpitante del abuelo, vieja tetera saltada y remendada con respeto por el recuerdo de tardes deliciosas, cuántos cuentitos aparcados en la sombra y cuánto cucharón esperando su papel. Ah. Si no fuera por estas tonteras Los días serían dolorosamente planos Pues mire usted lo que da de sí el sentido De este amor de fuegos y sabores Un pan no se iguala a otro pan. Pan negro de siete granos, blanca hogaza. Pan de miel, de ajo y de leña. Pan de Norland, pan de las tierras heladas. Pan de fuego, pan chilote, pan extremo de noble masa. Yo he comido ese pan. Manos de amor soban la textura suave. Pan de trigo, pan de guerra. Sagrado pedazo de mendrujo en la boca del hambre. Pan de centeno humeante envuelto en paños de blanco algodón. Pan del día caliente en la alborada. Pan. Tributo de la tierra Último manjar El hambre El miedo de la voz el piojo que se prende al pelaje del acecho, ese lamento sostenido de la pobreza, la frecuencia de la herida que el desdén no ve, y nada, nada. Ese fallo injurioso es el origen y el fin, una circular desesperanza de la tierra infértil, donde ninguna semilla explosionó a la luz, la garganta seca del deseo, el naufragio eminente de la pertenencia, el resplandor del aleteo acostumbrado al viento. Maldita la hora álgida de embarcar, maldita la partida y el corte mortal de la raíz. Maldito dejar el otoño, el sol insustituible de la madre, porque ha caído la última gota desde la rama de la desolación. Maldita la hora triste de contemplar con los ojos acuosos esa falda pobre del monte, el conocido lecho donde se entregan confiados los sueños, el hambre, el hambre, ese viaje a las cavernas desconocidas de la tierra. <tose> <tose> Morada, se han ido todos El bosque con su música de abetos Los hombres cargando sus sombras y sus perros Y eran de sueño los prismas de colores que dejaban tras de sí Se han ido todos Yo me quedo con un mínimo caldil entre las manos De vez en cuando soy el árbol que apuesta sus raíces a la tierra. Penúltimo, para no cansarles. Origen, esta casa soy. Aquí habita mi sierva. Esta casa cargo orillando la tierra. La sierva tiembla ante el inquieto paisaje. La casa abre sus ventanas y pasa el viento. Yo bebo la jarra de agua. La sierva come de mi mano las vallas que le ofrezco. Los viandantes pasan frente a mi puerta. Solo uno entra y carga mi mudanza. <coughs> Y para terminar, <coughs> la verdad. ¿Quién quiere la verdad ahora? Ha pasado tanto tiempo, tanto, tanto, tanto. Miremos el futuro, dice la futurista. No, no pisemos su tumba, ni los lodosales. Ya las huellas de su sangre se han borrado. No lo ve. Nada indica que estuvo su grito. Escucha. Solo el silencio. Pero yo no la veo. Viene caminando del pasado. Con su pelo al viento y sus sandalias entra despacio a, a mi sueño y me deja su herida a los pies. En mi verdad. Bueno, muy bien eh, Sí, sí Yo te pediría pero es una opinión muy personal que estos preciosos poemas eh, por, por ignorancia muchos a lo mejor no los tenemos contextualizados quizá cuando o antes de leerlos o, o mediante o, o según los vas leyendo si nos dijeras porque eh, es importante saber cómo estabas tú en ese momento, ah, lo imaginamos sí, sí, de, sí, esa, sí, sí, sí, de esa sí. forma, ¿no? Vale. Eh, por, a través de lo, lo que dicen, los poemas son suficientes, pero a veces sí que hace falta, ¿no? Sí, hay que, hay que ubicarlos en el contexto, es sí, cierto. Eh, eso eso es verdad, eso es, eso es cierto, pero suelo yo eh, solamente... Eh, trato de no de no decir nada antes para que cada, cada persona que está escuchando eh, cada lector pueda interpretarlo y bueno es, es pues no una cosa André, <risas> pero bueno eh, un poco les puedo contar ya no me conocen eh, bueno, soy chilena eh, yo llegué a y no aquí, sino que eh, salí de Chile el año 1981. Eh, era plena época, etapa de, de, la, de, de la dictadura de, de, de Pinochet. Eh, salí a través de las Naciones Unidas, a través de ACNUR. Eh, me fui a... Primero me sacaron hasta Buenos Aires y de Buenos Aires pero estuve esperando un, un tiempo allí hasta que llegué a Suecia. Suecia me recibió. Siempre he dicho que estaba, se estaba postulando para tres países para que me dieran el asilo político. Um, habían tres países, Bélgica, Francia y Suecia. Suecia me eligió. Entonces yo eh, así eh, viajé a Suecia como en calidad de refugiada. ¿No? Ya con, con, con el asilo, ya, ya listo. Bueno, eh, ahí me enfrenté con un mundo diferente, amable, muy amable, pero diferente. Tuve que aprender el idioma, yo viajaba con mi hijo, con mi hijo mayor. Um, y bueno, eh, una de las cosas que más me marcaron eh, con respecto a, a toda la temática de mi poesía es el el desarraigo, el destierro, el exilio, la, la añoranza, eh, está muy fuerte, muy presente, sobre todo en estos poemas que yo he leído, eh, está muy fuerte esa, esa añoranza. Eh, pude compensar esa añoranza el día que yo elijo eh, en forma voluntaria eh, volver a a mi idioma, es decir, no pude volver a mi país por diferentes situaciones, por, de, por diferentes causas. Eh, elegí vivir en España. Es aquel día, el día que yo volví a España y volví a encontrarme con el idioma, porque en definitiva es, eso es la patria, ¿no? es el idioma y el día que yo en, empecé a escuchar a todo el mundo a mi alrededor que hablaba español yo estaba muy feliz y es tanto así que, que, que me volvía me volvía aquí, me volvía a mirar si sí, están hablando en español y yo les entendía, o sea, de, aunque aunque hubiese dominado dominaba el, el, el idioma ya el sueco, igualmente extrañaba eso, el idioma del sentimiento. El, ese, ese idioma donde uno se expresa con el corazón. Recuerdo que cuando, cuando llegué aquí, eh, me comí no sé cuántos melocotones. Porque los melocotones representaban para mí eh, era, era la, el... La fruta de la añoranza, la fruta del, de, de la nostalgia, ¿no? El, Bueno, eso y otras cosas más que, está, que encontré aquí que me parecía increíble estar comiendo y la cantidad que comía, ¿no? O sea, eh, era, era, era una fiesta una fiesta emocional para mí. Y bueno, eh, cuando, llegué, cuando llegué acá... Eh, Empecé a... Eh, yo, yo escribo desde los 13 años, o sea, cuando... desde muy jovencita. Aquí, en España, eh, publiqué mi primer libro, Paisaje de luna fría, en Ateneo Obrero de Gijón. Y luego, en Italia, eh, comencé a, a publicar los otros siguientes libros hasta ahora. Bueno, esa es más o menos mi, mi historia. Ahora vivo en Gijón, en Gijón. En Gijón. Ahora vivo en Gijón. Feliz, contenta, muy bien. Muy bien, me siento bien en, en Gijón, ¿no? A pesar de que ya sigo añorando, de todas maneras, añorando esos años de, que viví en, en mi país porque una de las cosas que, eh, más dolorosas eh, que me ocurrieron, que me ocurrió, a pesar de que sufrí otras otra situaciones, entre, entre otras cosas, estuve secuestrada eh, por la policía política de, de, de Pinochet. A pesar de eso, siempre digo que lo más terrible que me ocurrió fue... Tomar la decisión de emigrar Ese fue un golpe durísimo Voy a dejar la casa Dejar los amigos Dejar mis padres, mis hermanos Y dejar todo lo que Todo mi pasado Dejarlo allí Y no volver nunca más Porque la verdad es que nunca más se vuelve Aunque vuelvas Pero nunca más vuelves Nunca vuelves a recuperar lo que perdiste. Y eso es, eso es eh, bueno, eso sí, en definitiva, ha sido mi vida. Sabía que estabas por el norte porque has dicho una vez cantábrico. Sí. sí. Un poema <risa> ha salido. Y, sí, sí. Pero no sabía si era aquí o... Claro. No sabía exactamente, sí, sí. Que por eso te lo preguntaba. Amo el norte. Sí, yo Amo. también. <risa> Amo el norte. Sí, claro. sí, sí. Amo el norte de España más que ninguno sí, Carmen, sí. Te quería preguntar el, el, el exilio que atraviesa claramente toda tu, tu poesía no muchas de las poesías que leído sí cómo se hoy hemos hablado de ello no pero cómo se podría describir el exilio como, como una invisibilización como una muerte como una cicatriz como que, como una mochila inmensa no no, no, no sé lo hemos está hablando un poco antes pero cómo lo podrías bueno, todas esas, esas cosas que ha dicho, todas esas. es una, um, sí, una mochila pesada, un, un, un, una herida tremenda, porque, claro, como te decía, fue eh, tremendo tener que, que dejar, mi, de, dejar mis padres, ¿no? Que se quedaron con una pena inmensa, y yo sabía, yo les decía, bueno, esto no, no va a durar más de dos años, decía... El, el dictador va a caer y no cayó no cayó, no cayó, no cayó murió murió en la cama. <risa> ah sí, claro, claro que sí. Entonces, claro. los últimos, perdón, los últimos poemas desde que has dicho del libro de migraciones eran, excepto lo que has leído, que has es dicho, que tengo, edito, eran todos de migraciones, los últimos... Es que he leído como dos inéditos, el resto, eran de el resto libro. son del libro de migraciones, son, son de paisaje luna fría, son de, bueno, sí, de todo, hice refería, como... unas los últimos, que cuando has dicho, estos son de migraciones, Sí, sí, sí, dicho, sí, sí, sí, sí, todos, sí. ¿no? claro, claro. Mi pregunta tiene una segunda parte, y, es, y esa herida de esa noche y demás, y, y ¿la poesía te ha servido? ¿La poesía tú ves que ha sido... Lo ¿De ¿Qué te ha servido? La poesía? Sí, sirve. ¿No, Aunque... No sirve para nada. No sirve para no, nada. No, la poesía sí, sí que claro, es, personalmente? para a mí personalmente me ha servido muchísimo. Porque... ¿Eh? Um, siempre la, la, la, he, la he tomado como eh, escribir para mí es, eh, es poder hacer de algún modo justicia ¿no? eh, me gusta me gusta hacer justicia entonces como todos nosotros creo y, y, y, y escribir para mí me ha servido como como, como un arma ¿no? un arma, un arma a, a largo plazo no a corto plazo a largo plazo porque estas cosas quedan por ejemplo, hay muchas cosas que, que, que, que la poesía cuenta que no se cuenta en la historia oficial no se cuenta ¿no? pero sí se visualiza en una poesía se visualiza el, el, se, se describe se describe mejor lo que son los sentimientos, se describe mucho mejor lo, el entorno de lo que está pasando, en, con pequeñas cosas. Y para mí, eh, la poesía es una forma, lo digo siempre, es una forma de venganza dulce. Porque nadie, nadie puede refutarme a mí lo que ha pasado la historia, lo que ha pasado la verdad aunque fuera sangrienta también debería. sí, claro, claro sí bueno, si no hay más para la gracias Sí, Digo que aprovechéis... Eh, los libros de Carmen no están en España. Es de, de, de, de sí. Italia es el país eh, afortunado que edita Carmen. Sí. Ha tenido ejemplares, entonces si alguien quiere bloquearlos y al final alguno ahí están. Y recordaros solamente, aprovecho Carmen, que el 4 de diciembre tenemos a Sofía Castañón aquí, en Poesía Bajo Techo. El 5 de diciembre eh, tenemos poesía explosiva, literalmente. Sí, sí. Y es eh, un gran amigo, Carlos daira poeta galego que va a intervenir el hall del edificio de Correos. Es la primera vez que va a ocurrir algo, que no sean sobres en el edificio de Correos. Así que os invitamos porque va a ser una cosa bastante loca, que mezcla poesía, música tradicional gallega, música electrónica y, y esperamos que el infarto para los, po los pobres de que nos han dejado el edificio no sea demasiado grave. Eso será el 5 de diciembre a las 9 y media, porque a las 8 y media también de meter sobres y entonces tenemos una horita para preparar, las 9 y media, está intervenido el espacio. Y el 15 de diciembre... Siguiente cita de, de la surada, aunque este año va hasta febrero, ya os seguimos anunciando, el 15, la gran descarga poética, como decía en el, el Conservatorio Jesús del Monasterio, y eh, estarán ya en la semana que viene las entraditas a, a la venta, que es un, un aporte ahí para cofinanciar el, el festival. Así que os agradezco muchísimo, ah, y recordaros, perdón, muy importante, el día 12 de diciembre... Si todo va bien, los aportes siguen fluyendo y demás, el 12 de diciembre será la inauguración del nuevo espacio de la vorágine en Cisneros número 69, un poquito más arriba, así que estáis invitadas e invitados a tomar un vino y a cantar un poquito con nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. gracias.